Qué tal mi gente yo soy vamos a presentaré lo que es el tema de Ilusión. Pronto le estaremos dando fecha de estreno, así que espero que les guste. En esencia Rutan Cocho La ilusión se apodera de mí Explícame cómo resistir O algo permanente, no sales de mi mente Aunque esto es imposible, siempre te llevo presente